Juan Cano tiene una extensa carrera en SEO y, además, eh, trabaja el canal eh, 360 grados. Ha trabajado en canales, tanto nacional como internacionalmente, en proyectos. Y nos va a contar cómo gestionar un proyecto en línea, que mejor que ella para hacerlo. Un aplauso. Sí. Hola a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber elegido mi charla, entre todas las, las, las otras que están sucediendo al mismo momento. Y, y yo, por mi parte, estoy encantada de estar aquí en WordCamp Camp Riñón, la, la, primera, la primera vez que vengo, y aprendiendo algo nuevo. ¿Cuántos de vosotros habéis aprendido algo nuevo hoy? Ah, perfecto. ¿Y cuántos de vosotros estáis metidos en la gestión de proyectos? Bien, perfecto. Pues estáis en el sitio adecuado. <risa> os voy a contar un poco cómo gestionar un proyecto en línea, por qué y, y, cómo, y cómo continuar por este camino para poder maximizar el rendimiento de vuestro trabajo. Y os preguntaréis, ¿por qué gestionar un proyecto? ¿Por qué este tema, en lugar de hablar de mapas de sitio, de internacionalización, etcétera, etcétera que también son súper importantes, pues porque nuestro trabajo se resiente, se resiente si somos incapaces de, de entregar un proyecto eh, en el tiempo, plazo y estipulados, justamente al principio, porque eso todo se estipula y se acuerda justamente al principio, no después. De hecho, durante el año pasado, un 47% de los proyectos entregados a nivel global eh, se entregaron fuera de plazo, eh, fuera de... Eh, fuera de, de, de lo que es el, el dinero que se había o presupuesto que se había hecho algún, al principio, etcétera, etcétera. Y es que lo que pasa es que, además de eso, nuestra credibilidad es reciente, nuestra credibilidad profesional. Y además es que realmente el tema de la gestión de proyectos no es una cosa etérea, es algo que está sucediendo ahora, tiene una importancia específica ahora mismo y también la tendrá en el futuro. De hecho, para el 2030, que está prácticamente a la vuelta de la esquina realmente, eh, se van a necesitar o se estima que se necesitarán unos 25 millones de, de profesionales y, y, no de, y no de arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera sino de personas que sean capaces de entregar proyectos. Con lo cual hay una, hay una progresión, eh, hay una importancia que hay que tener en cuenta. Además, eh, bueno, herramientas como por ejemplo Asana, Jira, etcétera, etcétera, están cobrando cada vez más importancia y se están revalorizando. Para el 2026, que está incluso más cerca, este tipo de herramientas se van, a valorizar, se van a valorar en nada menos que 9,8 eh, mil millones de dólares, que es una barbaridad. Jira ahora mismo tiene el 42% de la cuota de mercado. Imaginaos dentro de unos poquitos años. Así que esto es algo a tener en cuenta. Ahora, eso sí, un proyecto es algo complejo. Siempre tiene muchas patas, muchos, eh, muchos actores y muchos elementos que, bueno, la naturaleza del trabajo en digital eh, indica que no son estáticos. Son elementos que necesitamos siempre que estén en continuo desarrollo. Y el hecho de que eh, esto pase quiere decir que necesitamos saber qué elementos, qué piezas del puzzle hay que encajar con cuáles y en dónde ponerlas. Por eso pienso que eh, lo que es entregar un proyecto es eh, más bien eh, bueno, hacer un puzzle. Hoy os voy a hablar de qué es un proyecto, de las ventajas que tiene para vosotros, de cómo podéis continuar con este, por este camino o empezar y de cuáles son las habilidades que se necesitan. Lo primero de todo es un proyecto. ¿Y por qué os voy a hablar de qué es un proyecto en principio? Imagino que si estáis metidos en proyectos ya sabréis lo que es, pero la definición muchas veces es demasiado ambigua. Es como palabras como marketing o filosofía, que son términos técnicos que se ha popularizado, pero la realidad es que eh, lo que es la definición de proyecto es algo bastante, bastante ajustado, bastante concreto, porque necesitamos entregar algo que proporcione valor. Lo primero de todo, os voy a decir lo que no es un proyecto. Y un proyecto no es gestión de cuentas. Los gestores de proyecto no estamos ahí para hacer felices al cliente. ¿De acuerdo? Esos son los Key account Managers o gestores de cuentas o como quiera que se llamen ahora, pero no los gestores de proyecto. Tampoco eh, son tareas inconexas, independientes, que pueden tener valor por sí mismas, pero no para conseguir un objetivo y, y algo que proporcione valor realmente, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, no son tampoco gráficos de GANs o diagramas de flujo de toma de decisiones ni ninguno de esos tipos de, de, de gráficos, aunque sí son muy importantes a la hora de comunicar. Y eso lo veremos un poco más tarde. Luego, entonces, ¿qué es un proyecto? Bueno, pues un proyecto es... Bueno, yo estoy tomando aquí la definición de la Asociación Española de la Calidad, que tiene su norma UNE, que también trabaja con las normas ISO, para que veáis la importancia que tiene el proyecto y el hecho de que esté bien definido. ¿no? Que es un proceso único que consiste en una serie de actividades, una serie de actividades conjuntas eh, que siguen una determinada metodología y que tienen una fecha de inicio y otra de fin. Esto es importantísimo. Cualquier cosa que suceda fuera de esta fecha de fin no es parte del proyecto. Luego, entonces, gestionar un proyecto es simplemente dirigir este proceso para que, al final, eh, podamos escoger algo o podamos llegar a proporcionar algo que sea valioso. Y como la palabra valioso, la palabra valor, es tan confusa, ¿veis? Eh, para un SEO, algo que tiene mucho valor es un estudio de palabras clave, un estudio semántico para alguien que hace crdm nada de nada. Pero igual eso es importante también, ¿no? Entonces, hay que definirlo muy bien. ¿Cómo se hace? Vale. Hay cinco aspectos básicos a tener en cuenta. Primero de todo, el objetivo. El objetivo... Um, a conseguir que siempre es para cubrir una necesidad empresarial. Primero está la necesidad empresarial y luego el objetivo para cubrir, ¿de acuerdo? Y eso es importantísimo. Si no sabemos lo que tenemos que hacer, no lo podemos hacer. Cualquier cosa que se refiera a conseguir ese objetivo es lo que entra dentro del alcance de ese proyecto. Todo lo que esté fuera del alcance de ese proyecto... No, no es parte del proyecto y esto es algo importantísimo porque luego siempre vamos añadiendo cosas o quitando cosas, no. Esto es algo que se define justamente al principio y no después. Eh, más tarde necesitamos profesionales que lo hagan. ¿Qué tipo de profesionales? ¿Con qué plataformas van a trabajar? Eh, ¿Con qué tecnología? ¿En dónde van a trabajar? Y todo esto tiene un coste, por supuesto, porque no es gratis. Y luego también tenemos el, el tiempo, una fecha de inicio una de fin y entre medias la interdependencia um, temporal de cada una de las de las diversas tácticas ¿no? de las diversas actividades dentro del alcance del proyecto. Eh, un proyecto tiene cinco fases. Voy a ir muy rápidamente sobre todas ellas. ¿no? Cinco. La primera de ellas es precisamente definir qué es exactamente, cuál es exactamente la Necesidad empresarial que tenemos, ¿no? que puede ser aumentar las ventas. Y para lo cual lo que hacemos es eh, aportar ideas. ¿Qué ideas vamos a necesitar para eh, poder conseguir ese objetivo? Que pueden ser relanzar el sitio web, renovar la pasarela de pago, eh, renovar el estudio semántico, etcétera, etcétera. Estas son cosas que hay que definir justamente al principio. Cuando ya por fin las tenemos decididas, entonces es cuando las planificamos. ¿De acuerdo? Hay una hoja de, de ruta. Y esa hoja de ruta sí que la podemos meter, por ejemplo, en un, en un, en un gráfico de Gantt. ¿no? Aquí sí, podemos utilizarlo para comunicar qué es lo que estamos haciendo y cuándo vamos a terminarlo en principio y demás. ¿no? Eh, también definimos la comunicación. Cómo, cuándo, dónde y por qué nos vamos a comunicar. Esto es importantísimo. Y luego los riesgos qué riesgos vamos a poder encontrarnos quizás, cómo vamos a prevenirlos y qué vamos a hacer para solucionarlos en el caso de que, eh, de que surjan problemas. ¿no? La ejecución es la fase sin duda más divertida de todas, pero no podría ocurrirse en las otras dos previas. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿de acuerdo? Um, aquí es en cuando la idea que tenemos justamente al principio, toma forma. Y la importancia viene porque sin una ejecución apropiada, esa idea no es nada más que algo que no proporciona valor. Importantísimo. Y otro detalle a tener en cuenta es que el gestor o gestora de proyecto lo que hace es direccionar a lo mejor el proyecto en este momento, es decir, dependiendo de las cosas que necesitamos hacer, del análisis que hayamos ya hecho, de los objetivos y los problemas que nos vayamos encontrando, a lo mejor es necesario quitar cosas del alcance, de la lista de cosas a hacer, o a lo mejor es necesario ponerlas, dependiendo también de otros factores, como por ejemplo una pérdida de presupuesto o una pérdida de personal, etcétera, etcétera. Y aquí es cuando estamos en la cuerda floja, la mayor parte de las veces. La monitorización del rendimiento es algo que también se establece al principio y hay formas y formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Una de ellas es precisamente ver si realmente vamos por el buen camino, es decir, si vamos a terminar en los, digamos, tres meses que hemos dicho al principio que vamos a terminar el proyecto. Pero también podemos ver si las actividades que estamos haciendo ahora mismo también están proporcionando algo de valor. Es decir, lo que en otras situaciones llamaríamos microconversiones. ¿Hay alguna conversión? ¿Hay algo que está proporcionando ya valor? ¿Hay algo que ese estudio de palabras clave ya nos haya descubierto, por ejemplo? ¿Eh? Y luego está pues la última parte, uy, que es la, el cierre de proyecto. Los proyectos se pueden cerrar por eh, por varias, varios motivos, de acuerdo. Pero una vez que el gestor de proyecto ha decidido que se cierra el proyecto, lo que hay que hacer es dar un paso atrás para analizar con detenimiento qué es lo que ha pasado, si se han eh, alcanzado objetivos. Cómo se han alcanzado los objetivos, qué problemas ha habido, cómo se han resuelto y, sobre todo, cuáles son los siguientes pasos. Una vez que se pone todo en un documento, porque todo este proceso se documenta desde el minuto cero, de acuerdo, eh, entonces lo que se hace es comunicar se comunica a, a los miembros del equipo, pero también a las personas que están indirectamente relacionadas con ese proyecto. Eh, puede ser cualquier otro miembro del departamento, de una empresa, eh, a lo mejor hemos robado algún, algún recurso, alguna persona de su, de, su, de su equipo y querrá ver cómo funciona todo, etcétera, etcétera. Por supuesto, una de las cosas más importantes es la metodología y la... Um, y, bueno la tecnología a utilizar y lo que quería resaltar de aquí es que no vamos a utilizar algo nunca que esté de moda simplemente por el hecho de que esté de moda lean ágil um, etcétera etcétera puede ser muy útil pero es que algunas veces la metodología predictiva eh, que es la de la de siempre no la de cascada pues puede ser mucho más interesante por ejemplo en una migración web. Aquellos que seáis SEO que que hayáis trabajado con SEOs veréis, eh, habréis visto eh, este tipo de, de, de trabajo y ahí es cuando se utiliza este tipo de metodología. Luego entonces, para que, ¿cómo sabemos si fue un buen proyecto o no? ¿No? Pues eh, lo sabemos si, si tuvo... Eh, si tuvo importancia desde un principio, si se le dio importancia desde arriba, si tuvo presupuesto, si los objetivos se han cumplido, si est hemos estado a gusto trabajando, ¿de acuerdo? Y sobre todo si es positivo para la empresa y también positivo para la gente que haya, eh, que haya eh, trabajado en ese proyecto. Las ventajas. Importantísimo la productividad, la productividad sube muchísimo cuando sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer y vas por ese camino, ¿de acuerdo? Porque en cuanto te desvías, en cuanto hay distracciones de cualquier tipo es cuando los proyectos no surgen generalmente, ¿de acuerdo? Con lo cual se entregan los proyectos más fácilmente y los objetivos se cumplen también. No quiere decir que no lo estéis haciendo ya, quiere decir que se hace más fácilmente. Pero otra cosa es que puede elevar, elevar vuestro perfil internamente, o incluso externamente si sois consultores, como me ha pasado a mí bastantes veces, ¿no? Y luego, pues por supuesto, eh, avancéis en la carrera, porque estas habilidades son transferibles, siempre. ¿Algún consejo para, para poder gestionar proyectos o gestionarlos mejor? Bueno, como probablemente nada de lo que os acabo de contar sea completamente desconocido para vosotros, lo que aconsejo es que um, toméis un paso atrás, penséis en los proyectos en los que habéis participado, qué es lo que ha ido bien y por qué, qué es lo que ha ido mal y por qué, y qué habilidades deberíais mejorar, quizás, eh, qué es lo que os ha faltado. Eh, necesitáis leer más acerca de metodologías, acerca de cómo hacer presupuestos, necesitáis eh, cómo documentar, etcétera. etcétera. Eso lo tenéis que ver vosotros. Y luego, por supuestísimo, la documentación, muy importante, siempre, siempre. ¿Habilidades? Eh, bueno, imagino que ya lo sabréis, la primera de toda organizativa, 100%. Pero comunicativa también, porque lo que ocurre es que en vuestro equipo o incluso externamente vais a tener que vais a tener que trabajar con gente que igual no sabéis eh, cuál es su trayectoria. Entonces hay que ser muy claro. Nadie nace siendo muy organizado ni muy comunicativo, ¿de acuerdo? Pero... Eh, eh, pero hay que, hay que intentarlo, ¿no? hay, que, hay que fomentar eso. Y luego, por supuesto, el tema de la puntualidad, fecha de principio y fin y todas las eh, interdependencias temporales de todo lo que hay en medio. Y luego la resiliencia, porque siempre hay algo o alguien que siempre os, están, eh, os está dando la lata y que os dificulta eh, vuestro trabajo. Aquí hay una serie de recursos que os puedo dejar y, bueno, lo último ya, eh, ¿por qué prestar atención una vez más? Porque vivimos en la economía de los proyectos. Es muy importante que intentáis esto. Es el trabajo, es cómo se organiza el trabajo ahora y cómo probablemente se organice después, en el futuro. Que se lo digan a Apple, ¿de acuerdo? Bueno, esta soy yo. Eh, trabajo a nivel nacional e internacional en SEO y en proyectos de marketing 360, digitalización. Y muchísimas gracias por haber venido a mi charla. Si tenéis cualquier pregunta, pues podéis hacérmela. Gracias.